Hablan mal de mí en la calle, yo los veo pidiéndome CD Y yo sé que son fanáticos ocultos, camino con Dios y con mi grupo es puros Hablan mal de mí en la calle, yo los veo pidiéndome CD Y yo sé que son fanáticos ocultos, ando con Dios y con mi grupo es puros esto es dedicado a todos mis fans, a todas las personas que me siguen Instagram Y cómo olvidarse los del Facebook, con cada publicación los grabo en mi corazón Y los del Twitter que día a día me dan buenos días, sin importar mi estatus de tristeza o alegría Eso me llenan de satisfacción, esto es lo más lindo que la música a mí me dio Pidiéndome CD Y yo sé que son fanáticos ocultos Camino con Dios Y con mi grupo de puros Hablan mal calle yo lo veo pidiéndome CD y yo sé que son fanáticos ocultos, ando con Dios y con mi grupo es puros, lo que escucharán es mi CD, tu artista favorito con un poco de esfuerzo además positivismo, un buen producto llegará a sus oídos, Una humildad mezclada con un poco de sacrificio, todo lo que tuvieron detrás de esta creación, ah, un aplauso yo le doy, ah, se merecen esto y mucho más para que nuestras metas podamos alcanzar podamos alcanzar podamos alcanzar.